Bueno, me acompaña Fernando Rueda, jornalista, escritor, pero sobre todo, que entiendo que por lo que muchos de vos eh, está interesados en Escoitalo, EO Máximo, eh, entendido ¿no? o experto en jornalismo en sobre espionaje de España. Vamos, venco galego, Fernando. ¿Qué has dicho? <ríe> <ríe> bueno, eh, cambiamos. No, no, no, no, sigue, sigue, perdona, yo le una pregunta. Eh, trabajó en prensa, trabajó en medios digitales también, en radio, en televisión, eh, sobre todo con espacio materia reservada de Onda Cero, pero eh, a Fernando Rueda eh, seguramente que todos lo coñecedes por, eh, por las suas publicaciones sobre espionaje en España. Con La Casa, eh, que se publicó en el año 93. Eh, Rompen todos los tabús eh, respecto a censura sobre el sobre el espionaje. No sé, un momento, de hecho, este, antes de publicarse este libro, los abogados de Editorial Planeta, no, no me equivoco, uh -huh. detectaron más de mil y e pico eh, eh, delitos, delitos, delitos eh, contra la ley de secretos, secretos oficiales. oficiales. Finalmente, hicieron unos cambios, tres, Tres, nada más. E Logró salir a luz. A partir de entonces, la verdad que eh, Fernando pues nos, mm, nos nutrió con mm, muchísimas publicaciones sobre espionaje. Bueno, tenemos eh, K licencia matar, la Casa 2, destrucción masiva, operaciones secretas, las alcantarillas del poder, un dos maisonados, espías y traidores. Y e último fue, o ano pasado, no 2021, al servicio de Su Majestad. Que creo que lo no, que vas a centraros a tu intervención. Además, también es autor de otro tipo de publicaciones, eh, novelas, pero también eh, muy conocido por eh, Yo Confieso, de Miquel de Jarza, el Logo. Próximamente, además, Fernando, eh, Secretos de Confesión, uh -huh. que estará promocionando de feito por aquí, por Galicia también. Y bueno, son más de 30 años de investigación, vas a intentar. Eh, en 40 minutos, eh, eh, hacer un, un resumen de todo eso y, sobre todo, de si nos centramos en la monarquía y en los servicios eh, secretos al servicio de la monarquía, casi 50 años de historia también de España. ¿no? Así que, cuando queiras no te robo más. Muchas Gracias. Eh... Estábamos esperando a que llegara la diputada. Y... Bueno, lo primero gracias por invitarme a, a, a estas jornadas y, a, y sobre todo lo que nos gusta a los periodistas, que es poder contar historias. ¿no? Y, y bueno, ayer estuve hablando con, con Ana y, y de alguna forma lo que os voy a contar es una historia. Es una historia que eh, empieza hace muchos, muchos años. ¿no? Empieza en, en el año 1949. ¿no? Es una historia que versa sobre eh, la monarquía y versa sobre los servicios secretos, servicios de, de inteligencia, que le, le llamamos ahora. ¿no? Y es una, es una relación que ha marcado... ...la historia de, de este país a lo largo de todos esos años. Decía 1949 porque en 1949, si no me equivoco, 1948, es cuando un niño llamado eh, Juan Carlos... ...viene a España porque su padre lo, lo envía a España bajo la protección, bajo el cuidado del dictador, del, del general Franco. Eh, bueno, ahí es importante saber que eh, en ese momento es un niño que, eh, que no sabe muchas cosas, pero que con el paso de los años, siendo muy joven, va a descubrir algo que es muy importante para entender la historia que os voy a contar. Y es que el dictador y todos los servicios secretos que hay en ese momento, especialmente el servicio secreto de la falange, eh, cogen como prioritario conocer cada uno de los movimientos del rey Juan, Car de, perdón, de Juan Carlos, que entonces no es absolutamente nada, o es hijo de don Juan. Y entonces eh, le controlan, le espían, y entonces él aprende que no puede confiar en nadie, porque todas las personas que están a su alrededor eh, le pueden traicionar. De hecho, él eh, hace sus estudios y empieza a ir a la Academia. En la Academia General él ya es consciente de ese espionaje y entonces cuando él quiere mandar, eh, ponerse en contacto con su padre eh, lo hace por carta. Y entonces eh, lo que hace es que escribe las cartas y él se hace amigo de Prudencio Mur, que es el peluquero de la Academia General de Zaragoza. Y entonces las cartas privadas se las da a Prudencio Mur para que no las eche al buzón de la Academia, sino que las eche en Zaragoza. ¿Esto qué demuestra? Demuestra Creí que era el mío, pero no es el mío. Y, y, y entonces él ya estaba alerta, pero todavía no lo suficientemente alerta. Al año siguiente va a la Academia de la Armada y hace el viaje de Guardia Marina, ese viaje que nos enseñan todos los años del Juan Sebastián Elcano, que va que, que es un viaje que les encanta entonces él va ese viaje le reciben eh, sobre todo en Latinoamérica le reciben muy bien y tal y eh, en concreto en, en Perú, si no me equivoco en, en Perú llega y le tienen eh, reservado, no sé si ya conocían eh, eh, que era muy joven y tal, y le presentan a, a una chica que se llama Gladys Zender, que es la Miss Universo del año anterior. Y entonces se enamora perdidamente de ella. Enloquece. Están tres días, solo, vamos, solo, digo solo besitos, como una osadía, en aquel momento nada más que eso. Y se va. Y entonces la escribe una carta cada día. Cartas de amor. Para que aprenda Corina de... De, de, de que no es la primera a la que le manda cartas. ¿no? Y le mandaba cartas todos los días, le escribía una carta y otra carta y otra carta. Cuando llega al siguiente puerto, coge ese paquete de cartas y cuando le recibe alguien de la embajada, le da ese paquete de cartas y le dice, por favor, échelas a, al buzón. Y el de la embajada le dice, por supuesto, por supuesto. Y sigue el periplo y ni una respuesta de la chica el que estaba prendado de ella no le contesta. Vuelve a España y va a, a ver a Franco. Entra por la puerta y Franco le dice, a ver si mejoramos la escritura. Hombre, dice, ¿alguna falta de ortografía tengo? Dice, no, alguna no, muchísimas. Y le enseña el paquete de cartas. Porque el funcionario, en lugar de mandarle la carta a la chica, se la había mandado a Franco. No voy a poner más ejemplos. Creo que la primera idea que, que está plagada de ejemplos es así. Él descubre, por lo tanto, en ese momento, que el servicio secreto es trascendental para un gobernante. Quien no tiene un servicio secreto tiene complicado el gobierno. Necesita a alguien que le cuente lo que pasa, alguien que le cuente cómo está el país, alguien que le cuente todas esas cosas. Y él eso lo interioriza. Curiosamente, y aquí se produce algo que, que, que, la, que a veces la gente no entiende, porque claro, parece que si Franco le está espiando es que es enemigo de Franco. No, aquí la gente te espía y luego te apoya. Es decir, esto es una eh, que parece una contradicción, pero esto es lo que se hace habitualmente en, en, en este país. ¿no? Tienes unos aliados y los espías para saber qué es lo que van a hacer. ¿no? En España, cuando estábamos entrando en la Unión Europea, eh, había unas negociaciones tremendas, eran íntimos amigos nuestros, todos los países europeos, eh, os quiero mucho, os quiero mucho, os quiero mucho, pero se descubrieron micrófonos en el despacho del embajador y en el despacho de otro. ¿Por qué? Porque querían saber qué es lo que, cuál era la postura española antes de ir a negociar. Pues Franco tuvo, estuvo espiando al a, a príncipe, pero luego llegó un momento en el que decidió que cuando él se fuera a morir, lo que quería era que siguiera, eh, que llegara la monarquía. Él no quería una, una República, que es lo que él, eh, con lo que él había luchado, y él quería la, la monarquía. Por eso él tenía la información de qué hacía y qué no hacía. Hasta tal punto tenía esa información que el, el príncipe eh, y, y se convirtió en un sibarita para tratar de que Franco no supiera realmente lo que él estaba haciendo. Y si Franco llega a un momento en que le apoya, él se busca a otros apoyos. El principal apoyo que se busca el rey es el apoyo de Estados Unidos. Llega un momento en que él se da cuenta que, sí, Franco me va a garantizar que me voy a estar en España, que voy a, a, a ser rey, pero necesito un apoyo internacional para asentar la monarquía. Y ese apoyo, en aquel momento, quien se lo podía dar era Estados Unidos. Que os recuerdo que tenía las bases, que Franco llegó a un acuerdo con ellos, etcétera, etcétera. Y entonces, él, eh, para poder llegar a, a sus mensajes, eh, se puso a dar eh, karate. De repente buscó un profesor de karate para la zarzuela. Un profesor de karate que, era, que vino desde Grecia, que era el que daba clases a su, a su cuñado en Grecia. Que era un miembro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. De tal forma que él podía pasarle la información que él quería directamente a él, y él se la mandaba a la CIA y la CIA se la mandaba a Estados Unidos. Con lo cual creó ese hilo de cara a esos últimos años de Franco. Franco llega un momento en el que sabe que eh, eh, cuando se muere se, se podían intentar la oposición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 y eh, por qué a ellos les conviene, eh, para mantener su estatus, para mantener su influencia, que sea Juan Carlos y no algo que no sabemos, porque claro, eh, si, permit, si permitían que llegaran en aquel momento, o, o eh, a principios de los años 70, os recuerdo que estamos en la Guerra Fría, y en la Guerra Fría para Estados Unidos solamente existían los comunistas, que era, eran eh, lo peor. Y entonces... Había que evitar como fuera eso. Obviamente, eh, tienen acuerdos de eh, palabras del rey diciendo que no se van a aceptar a los comunistas, aunque luego es verdad que el propio rey eh, llega a acuerdos con, con Santiago Carrillo. Pero en aquel momento él dice lo que, todas esas cosas. Pero en Estados Unidos les preocupa. Y entonces Estados Unidos, eh, eh, bueno, viene el presidente Nixon, se reúne con Franco muy mayor, no se atreve, y entonces llaman al gran fontanero de, de toda esta zona que tiene en Estados Unidos, que es eh, Vernon Walter, que es un militar, eh, que habla eh, el español y que, y que bueno, hace toda la fontanería, ¿no? mantiene muy buenas relaciones con Marruecos, etc. Etcétera, etcétera. Y le manda para que le diga a Franco lo que él le dice. Eh, le dice, general, usted se va a morir y ¿qué pasa después? Y es cuando le dice aquella famosa frase de eh, lo voy a dejar todo atado y bien atado y los españoles, están no sé qué. Pero el otro eh, consigue hacer un acuerdo y es que la transición la van a controlar los espías españoles ayudados por la CIA norteamericana, la CIA estadounidense. Eh, todo esto que digo, eh, obviamente, está respaldado por, por papeles desclasificados y por informaciones acreditadas. Nada de lo que, eh, eh, si en algún momento doy una opinión, que voy a intentar contaros las historias, eh, diré que es mi opinión, pero todo eso está eh, acreditado. Esto, esto lleva a que, a que bueno, se haga toda la operación, que Franco se muera y que eh, el rey eh, llegue ahí. Es verdad que antes al rey le hacen un pago, es un pequeño paréntesis. Le obligan a hacer un pago a los Estados Unidos. Y ese pago tiene que ver con eh, Marruecos. Aprovechando que Franco está eh, enfermo, ponen en marcha una operación para, la, para que eh, Marruecos se quede con el Sahara. Hay una llamada eh, intervenida que eh, ha estado eh, a Kissinger. Eh, en, en una embajada en no sé qué embajada en el cual manda un mensaje a Marruecos en el cual en clave le dice que van a contar que pueden contar con Estados Unidos para eh, esta operación semanas después se produce eh, la marcha verde y el rey eh, está en una tesitura que Estados Unidos la apoya o, o sí sí si, digamos, hace cualquier cosa, puede perder el, el, el apoyo de Estados Unidos. Le hacen la envolvente y el cede. Y eh, se pone a un lado y Marruecos hace la marcha verde y se queda con el Sáhara. Franco muere y eh, el rey en aquel momento, eh, sí me gustaría citar lo, los temas trascendentales, ¿no? Trascendentales. Eh, en aquel momento el rey no tiene amistades peligrosas. Es verdad que el rey se relaciona con todos, con los partidos, con los... él está en la operación de llegar. Pero eh, sí tiene eh, una debilidad que, que yo creo que no deberíamos mencionar si no fuera porque ha, ha tenido una cierta trascendencia. Él tiene la debilidad, ¿no? Porque que... Franco, por contarlo de esta forma, Franco llega a un momento en que le llegan y le cuentan que se ha casado, cuando se ha casado con la reina, con Sofía, Franco se queda tranquilo. ¡Ah! Este hombre que ya estaba, que deje de juerguear y se dedica a la familia y tal, los conceptos, ¿eh? Y le llegan que, que sigue juergueando por ahí, ¿no? Y entonces Franco piensa, un pensamiento muy de la época, ¿no? Bueno, ya tendrá niños y ya se calmará. Bueno, tiene los niños y no... Esto está ahí, es importante. Y luego hay otro tema, que es el tema del, del dinero. Hay una crisis del petróleo... Esa crisis del petróleo, lo estoy contando muy rápido para intentar contároslo todo. Si queréis luego me paro en otra cosa. Hay una crisis del petróleo y eh, los ministros de Franco saben que él tiene muy buena relación con la monarquía de Arabia Saudí. Esto es una cosa, y entonces le dicen, a ver, eh, a ver si nos vamos a quedar sin petróleo, y entonces le encargan la negociación. Y entonces él habla, bueno, lo consigue en un, eh, muy poco, le pide un favor a los de Arabia Saudí y se lo hace y lo que se sabe posteriormente es que a partir de ahí empieza algo que es tanto petróleo se, hace, se eh, te mandamos, y hay un eh, ¿cómo se dice? un, un porcentaje que va a, a, al rey. Eso, y es importante esto eh, para. Eh, porque cuando investigué al servicio, para el servicio de su majestad, que es el libro del que hemos hablado, estas cosas yo las descubrí poco a poco. Y es que esto lo sabía la gente de Franco. Que, que había un porcentaje que se, se llevaba. Esto, eh, Franco. Pero luego llega la, la, la, la democracia, llega Suárez, llega todos lo, los gobiernos. Eh, bueno, eh, se produce todo el tema de la, de la transición, unas cosas y otras y tal... El servicio secreto que pasa, se pone, de, de depender de Franco, pasa a, a estar cerca del rey. El rey se los gana, esto es muy importante, se los gana porque sabe tratarlos. Son militares, son esto hasta tal punto sabe tratarlos, que es el, el, el ejemplo que os quería poner, que eh, llega un momento en que Suárez, presidente del gobierno, y Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, cesan, al director del, del servicio secreto, bueno, le cesan de aquella forma, ¿no? Eh, te nombramos general y te, y te mandamos a Melilla o a Ceuta, donde, donde le mandaron. Y se lo quitan por qué. Porque hace más caso al rey que al gobierno. Esta es, es una cosa que luego no, no se va a producir tanto, ¿eh? pero aquí sí se produce. Pero el rey se adapta. El rey tiene esa capacidad de adaptación, te quitan uno y viene otro y, y juega un poquito con, con, con eh, toda esa, esa historia. Aquí se produce nuevamente un tema de crisis de petróleo por seguir en tres líneas eh, que, que, que es a las que me voy a centrar para intentar explicarlo. Los amigos, la, las chicas eh, y, y los temas de dinero. Hay otra crisis de petróleo. Y entonces están buscando petróleo. Y entonces la persona encargada de esto habla con. ¿Con, ¿con qué país? Con uno de los países árabes. Y entonces consiguen que el embajador eh, hable que empiecen a hacer una negociación para conseguir petróleo para España. Y el, el encargado del gobierno de hacer estas cosas, que es un técnico, le llaman, creo que es Francisco Fernández Ordóñez, le llama a su despacho. Y él pensaba que no decía, joder, tío, eres la repera, qué bueno, qué éxito, ¿no? Le echa una bronca de narices y le dice, pero es que tú no sabes que tú no puedes negociar con los países árabes. Los otro se le abren los ojos, ¿cómo que yo no puedo? Si es mi competencia, soy el encargado de eso. Dice, no, ese tema lo lleva Manuel Prado y Colón de Carvajal. Este era tan inocente que no sabía quién era Manuel Prado y Colón de Carvajal y Manuel Prado y Colón de Carvajal, era el diplomático que hacía las gestiones a nivel internacional del rey y que además eh, estaba en los temas del dinero. Esto es una cosa que, que no es que la diga yo, es que esto ya es de conocimiento, ¿vale? Y luego hay datos que demuestran que esto era así, ¿no? Bueno, ¿lo sabía el gobierno de Suárez? Joder, el ministro Fernández Ordóñez lo dice, con lo cual también lo sabían. Por avanzar, por centrarnos en, en estas cosas. Luego llega el gobierno de Felipe González. El gobierno de Felipe González hace una reestructuración del servicio, etcétera, etcétera, y ponen al, y mantienen en el mando a Emilio Alonso Manglano. Emilio Alonso Manglano era un eh, monárquico. Eh, ejerciente, lo cual está en su absoluto derecho. En la, en la época de Franco, eh, era, iba a las reuniones, es decir, que estaban, los monárquicos no eran bien vistos, bueno, pues él iba a las reuniones y era eh, un activo, con lo cual eh, el, el rey habla en su favor y el ministro de Defensa, Narcís Serra, le, le mantiene y luego Manglano se convierte en un gran aliado de, del gobierno socialista. Les hace montones de favores, es decir, es eh, esto. Esto es importante para ubicar lo, lo siguiente que voy a decir. Aquí, en este momento, mmm, se lleva a cabo algo que, eh, de, que es importante. Y es dos cosas. Una, en 1995 hay un político, hay un, un empresario catalán muy conocido que se llama Javier de la Rosa. Javier de la Rosa tiene unos negocios en Kuwait, eh, tiene la empresa KIO, ah, se produce aquella invasión de Irak de Kuwait, ¿os acordáis que, que los arrasan? Y entonces el mundo se, se pone a defender a Kuwait y, y Javier de la Rosa pues, tiene un montón de dinero, repartían dinero. Bueno, cuando acaba todo este tema, los de Cuba le dicen a Javier de la Rosa qué pasa con nuestra pasta y Javier de la Rosa ha hecho desaparecer no sé cuánta pasta. Estoy hablando muy en plan populachero, pero para no tener que dar muchas explicaciones. Hasta tal punto que, bueno, le llevan a, a, a los tribunales. Dice, usted se ha quedado con nuestro dinero. Entonces Javier de la Rosa lanza una, o empieza a lanzar unas acusaciones de esas que lanzan mucha gente cuando... Estamos acostumbrados, ¿eh? Lo hizo, luego Mario Conde, lo, lo hace Villarejo para defenderse. Y eso es, oye, que si voy yo va a tener que ir un montón de gente, porque yo he repartido dinero a todo el mundo, en Cataluña, en Madrid y en la Casa Real. Entonces ahí se, se cunde el pánico. Cunde el pánico porque por primera vez alguien dice que le ha dado dinero al rey. Interviene el servicio secreto. Interviene el servicio secreto en una operación de presión eh, tremenda. ¿Eh? Es decir, el, el servicio secreto, que, eh, en teoría, está para, en teoría en, y en la práctica, está para defender al Estado. Y entonces, si hay alguien que ataca al Estado, tiene que utilizar cualquier mecanismo a su alcance para eh, defenderlo. El problema es qué es lo que considera el servicio secreto y el gobierno que es un ataque al Estado. Ellos consideraron que esto era un ataque al Estado y entonces presionaron a Javier de la Rosa hasta conseguir que en el juicio, aunque hubo alguna mención al rey, toda la responsabilidad se quedara en Manuel Prado y Colón de Carvajal, que tuvo una condena. Fue condenado muy poco tiempo, pero fue condenado. Con lo cual, eh, digamos, le desprestigian y se queda fuera de juego. Ese es eh, lo, lo primero. Eh, ante esta presión... La pregunta siempre es: ¿El gobierno lo sabía o actuaba el servicio secreto solo? Ante esta, esto, yo afirmo, el gobierno lo sabía. La historia nos va demostrando cómo el servicio secreto, que parece que está descentrado al final, lo saben perfectamente. Hace unas semanas ha concedido una entrevista al español Narcis Serra, que era fue primero ministro y después vicepresidente del gobierno, en el cual ha constatado algo, y es que el servicio secreto, algo que ya habíamos contado, que os lo digo, que el servicio secreto alquiló o le dio, le puso un piso en una calle de Madrid, la calle sextante, para que el rey fuera a tener relaciones íntimas con Bárbara Rey y con, con quien fuera porque habían detectado que, que no tenía tanto cuidado con eso. No tenía cuidado y entonces le pusieron el piso. Y Nací Sierra reconoció que él sabía perfectamente que él sabía y autorizó el que le pusieran el piso. Más aún, dijo, en aquellos momentos con España asentándose, etcétera, etcétera, lo volvería a hacer. ¿El gobierno lo sabía? Lo sabía. ¿El servicio secreto actuó en defensa del ¿Por qué actuaban en defensa del rey? Porque consideraban que era la seguridad, le llaman seguridad del Estado, si estas cosas se saben, afectan a la seguridad del Estado. Es decir, y yo eh, voy a hacer una pregunta que, de la cual no tengo mucha respuesta. Eh, ¿Debe el servicio secreto proteger al... Creo que lo hablábamos ayer. ¿Debe el servicio secreto proteger al rey... O al gobierno, que me da igual, al jefe del Estado, cuando están cometiendo una ilegalidad. La historia demuestra que sí, porque en aquella época el Servicio Secreto protegió esto, pero también protegió el tema del GAL, por ejemplo. ¿no? Pero avancemos, que me voy. Y llegamos a Aznar. Aznar, en este terreno, mencionar una cosa, que es el, el tema de Bárbara Rey. Eh, Aznar se puso chulito, dijo, ah, esta que no se le paga porque no la vamos a pagar tal, ella amenazó con sacar las cintas y tal, porque sabéis que instaló, fue, además fue muy original, eh, Bárbara Rey se fue a la tienda del espía, que es una tienda que hay en Madrid, que venden equipos de esto, y entonces salió, entró en la tienda del espía, y bueno, salió el dueño, claro, Bárbara Rey, joder, tal, entonces salió el dueño y fue el mismo dueño el que fue a su casa, y ella le dijo, ay, ¿me podría poner eh, la cámara enfrente de, de la cama del dormitorio? Entonces se la metió en la pared y en, eh, y en el interruptor. ¿Sabéis de esos interruptores que hay? que es uno y que lo conviertes en dos? Bueno, pues lo Uno en teoría no funcionaba. Ese era el que activaba la cámara. Con lo cual, eh, lo, tenía grabado, lo tenía grabado todo. Chantajeó y, y ya está. ¿Qué queréis que os cuente? Pues... En resumen, una parte con fondos reservados, se le pagaron, eh, los amigos del Rey pusieron dinero, eh, le dieron un programa en Televisión Española eh, con Ramón García, después eh, le dieron otro programa años después con, en Canal Nou y, eh, y hicieron un chanchullo de montar, ella montó con una página web y entonces el director del, del CNI iba por las grandes empresas españolas pidiendo que, ponía, que metieran publicidad en esa página. En una página que no, no tenía ninguna actividad, pues las grandes empresas españolas metieron miles y miles de euros. ¿no? Será que las empresas también tienen fondos reservados, digo yo. Pero bueno por avanzar, es decir, eh, eh, también llegamos a la época Zapatero. La época Zapatero fue una época en la cual, eh, primero te, tenemos el caso de Urdangarín, que os lo quiero mencionar porque creo que en, para entender eh, cómo funciona el sistema es muy importante. Urdangarín se podía haber convertido en un, en un problema en el, al principio, en el año 2003-2004, o tal, no sé qué. Y entonces... Eh, Hubo un director, el, el último director de Aznar, que lo que hizo fue mm, montar un equipo para que fuera a la empresa de Urbangarín y eh, revisara que nadie le espiaba los, eh, los ordenadores, eh, que no hubiera micrófonos eh, en las habitaciones y además hacían una copia de, de todo el disco duro de, de Urbangarín. Cuando llegó eh, el. Mm, eh, eh, Zapatero eso se siguió haciendo es una cosa eh, tremenda, ¿no? la verdad es que ta también os digo una cosa yo cuando, cuando tenga un, un cuñado también le diré al, al CNI que vaya porque esto es a los cuñados en general lo hacen, ¿no? a todos, ¿no? que vayan también a, a que nadie pueda entrar en su ordenador ¿no? ¿esto se sabía? lo sabían, lo sabían pero lo que, aquí, ¿qué pasó? Aquí empieza la historia de Corina, ¿no? La historia de Corina empieza de una forma que eh, es muy importante eh, conocerla, y es que Alberto Sainz la conoce en una cacería en el año 2004, y el rey le pide que, por favor, si le puede echar una mano porque quiere hacer unos negocios. El rey le pide al director del servicio secreto que ayude a una amiga suya a hacer negocios. La recibe en el CNI, esto lo han desmentido continuamente. Bueno, eh, Corina fue al CNI, estuvo en el despacho del director y el director descubrió que Corina lo que quería era sacar la pasta. Y, y un funcionario de, de, del Estado le dice, Alberto Sánchez, dice no. Y hace todo lo posible por evitarlo. Y se, lo dice a, eh, y se lo dice a los amigos del rey. Y los amigos del rey le dice, decirle al rey que esta no es una buena compañía. Y los amigos del rey le hacen el gesto ese que se hace con el dedo que está en el medio de la mano. Y le dicen, nosotros no, te ha tocado. Y Alberto Sáenz, y se lo dice al rey. El rey no volvió a, a, a mencionarle a Corina. Pero también es verdad que, según cuento yo en el libro, desmentido por Alberto Sainz, y lo sigo contando a pesar del desmentido, el CNI montó una operación para eh, controlar 24 horas al día a Corina. Viajes, movimientos, ordenadores, absolutamente todo. Esa información, eh, cuando la monta eh, eh, Alberto Sainz, ¿lo sabe Bono y el resto de los ministros? A mí no me cabe ninguna duda. ¿Le llega esa información al presidente? Sí. ¿Qué hacen? Nada. Nadie le dice al rey te estás pasando. Todos tienen esa sensación de que hay que proteger al rey porque es la forma de proteger a la monarquía. Porque si estas cosas se saben, pueden poner en riesgo la monarquía. Y entonces... Todos, de alguna forma, lo, lo, lo tapan. Cuando llega Rajoy al gobierno, pasa algo que, eh, que, que es importante conocer, y es que el director del CNI, eh, bueno, ya sabéis la historia, que no les voy a contar, porque ya la conocéis, que, que ya porque hasta hace podcast de Corina, eh, para, para contarlo todas estas cosas, eh, Corina coge y eh, recibe al director, a Félix Sanz, al director del Servicio Secreto. Y el, y el jefe del Servicio Secreto, según Corina, le eh, la, la dice de todo menos bonita. Bueno, está, según ellos, estaba en peligro la seguridad nacional, estaba en peligro la, la monarquía y había que protegerla de cualquier forma. Y la dan trato a, a Corina de, eh, de, de gente que estaba amenazando. ¿Por qué? Porque Corina tenía papeles que sí afectaban a la seguridad del Estado. Tenía papeles que afectaban a operaciones que había hecho el rey, a, operación, a a chanchullos con los países árabes, etcétera, etcétera. Y el muy discreto Juan Carlos se los había entregado a Corina. Ya no tenía a Manuel Prado y Colón de Carvajal y entonces convierte a su amante en su encargada en su representante. ¿Sabía el gobierno, tanto de, de Zapatero como de Rajoy, que hacían ese tipo de cosas? Sí, lo, hacían, lo sabían. Una sola vez, una sola vez, la prohibieron ir en un avión oficial. Una sola vez. Que se ha encargado de contarlo Pepe Bono, que la pusieron y como no estaba justificada la quitaron. Pero el resto de las veces, pues lo ha hecho todo. Y, y bueno, y al final, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que, que han hecho una operación, que han hecho una operación eh, que es eh, algo, eh, bueno, lo lógico: el servicio secreto detecta que ya no tiene, que la monarquía está recibiendo cada vez menos, menos adhesiones menos problema, que eso no lo detecta el servicio secreto, es algo que se ve en las encuestas y todas estas cosas, y entonces participan en la operación de que el rey deje el, el trono y se lo pase a Felipe VI. Y esa es la, la operación, digamos, la operación final de, de, de toda esta, esta historia. Bien, es cierto que hay que decir para eh, dos cosas, ¿no? Una que el Félix Sanz que protegió al rey sigue protegiéndole. Se ha quedado como el protector del rey. Es decir, le, le pusieron un sueldo a través, creo que fue Endesa o una de estas empresas, la mmm, cual no sé lo, lo que participará o no, pero está dedicado, eh, el ex director a, a, a, a sus asuntos judiciales y todo ese tipo de cosas, cerca del rey. Curiosamente, un, ex del, del, de un ex-director, ¿no? Un ex-director que cuidó tanto, tanto, tanto al rey, quiso que, fuera, que estuviera tan bien, tan bien, tan bien, que en realidad, eh, cuando amas a alguien tanto eh, como él quería al rey, a veces el cariño mata. Y el cariño mata porque él, paralelamente, fue el que se enfrentó y le puso frente, se hizo frente a un conocido policía, que era José Manuel Villarejo. Villarejo está, fue a la cárcel, el comisario, porque Félix Sanz se enfrentó a él. Es verdad que todos habían pasado de Villarejo. Villarejo ha hecho todas las alcantarillas de este país, con, igualmente con todos los gobiernos. Pero llega un momento en que se enfrenta a a, a él y se enfrenta y, y hace todo lo posible para meterle en la cárcel y Villarejo llega un momento en que dice ¿cómo puedo yo frenar a, a, a Félix ¿cómo puedo yo frenar al CNI? y entonces él dice, sacando a la luz los trapos sucios del rey y es cuando empieza a haber filtraciones sobre Bárbara Rey sobre Marta Gallá que es la de, la de Mallorca y sobre eh, Corina y que él se va a ver a Corina y se hace amiguito de Corina y él le dice a Corina algo que yo creo que ha sido determinante en esta historia de Corina que no lo perdáis de vista es que Corina estaba muy asustada el CNI le daba miedito y le dice Villarejo Corina el CNI no va a matarte porque ella estaba convencida ...de que los espías iban a cargársela. Y le dice, y además más, cuanto más agresivas estés, mientras, mientras estés más en los titulares, menos, si hubiera un, un por ciento de que te maten, en, de un, un, una posibilidad entre un millón, mientras estés ahí, nunca te van a matar de alguna forma eh, yo creo que eso la, la libera y la suelta un poquito en todas estas cosas también os voy a decir que es lo, y con esto acabo que ahora mismo eh, eh, tenemos un, un rey que no tiene no está con su mujer y que no, no se le conocen otras no tiene esa obsesión por el dinero y, y está absolutamente en una, en una postura de, de tranquilidad y de, y de todas estas cosas. ¿no? Y eh, mis fuentes desde de, de el CNI lo que dicen es que, bueno, que en la relación con él están, eh, eh, bueno, pues, informándole de las cosas que hay, de las cosas que ocurren, pero no... no eso. Con lo cual, digamos, que esta operación, que es la operación de salvar a la monarquía, eh, a esa monarquía que, que Franco puso, que, que esto, bueno, pues... Hasta ahora, eh, eso lo han eh, conseguido. Muchas gracias. Bueno, bebe tranquilo, porque eh, no te lo hemos puesto nada fácil, ¿no? Resumir tantos años. Abrimos turno de preguntas, que entiendo que deberíais tener bastantes, ¿no?, a la vista de todo lo que nos ha contado Fernando. Ay. Espera, espera, espera. Te llevan el micro. Es que no lo oigo. Me importa tres cominos con las mujeres que estaba ese señor. Lo que a mí me importa es que los servicios secretos del Estado hayan participado en eso y que ese señor no lo tengamos aquí juzgando, que no sea juzgado y que por encima, que no haya devuelto el dinero y que por encima la, la, la, la agenda española, pues le, el dinero que tiene que… Bueno, ya, ya me pongo nerviosa. La hacienda española incluso le commute las penas. No, señor. Este señor, que se haga como se hacía con los reyes, al exilio, que se vaya y fuera. ¿no? Pero me importa tres cominos lo de las señoras con las que esté y los pagos que hayan recibido. Me parece muchísimo más peligroso que los servicios secretos de este país todos hubieran esto, todos hubieran callado, que, que ningún gobernante de este país hubiera dicho nada. Que, que era, que era una, un saber popular, evidentemente, todos sabíamos, o se comentaba, parece que el rey daba esto y lo otro, ¿no? eso me parece muchísimo más grave. ¿Cómo se llaman las señoras con las que esté? O lo que haga con ellas, a mí me importa tres cominos, me importa más lo otro, que sea juzgado como cualquier español, si es un español como nosotros y tan caspe, campechano, que sea juzgado en este país y que la Constitución… Se cambie en el artículo S, que se cambie la Constitución, un reino nadie puede ser inviolable en un país democrático, sea el rey o quien sea. Nada más. Bueno, de, en todo caso, aunque podamos compartir ¿no? lo que ella dice, sí que es cierto que esas señoras nos han costado dinero. No se trata de simple prensa rosa. ¿no? Al final sí que nos tienen que importar. Claro. ¿no? Eh, yo lo que he hecho ha sido contar la historia. Contar la, la historia que, al final, eh, yo me siento a gusto en el papel de contador de historias, que es el... el el papel y luego ya cada uno que saque sus conclusiones, ¿vale? Eh, yo he mencionado el tema de las mujeres exclusivamente porque ha trascendido de, de, de, de ese asunto y porque, y porque Franco ya estaba preocupado y, porque, y estaba preocupado por otras cosas, pero porque eh, Bárbara Rey ha, eh, le ha chantajeado y el Estado ha tenido que pagar y el Estado ha tenido que hacer una serie de cosas, ¿vale? Eso es un grave error, pero en lugar de aprender del error Luego se ha metido con, con Corina y, bueno, quiero decir, que yo también te voy a decir una cosa. Si yo diera mi opinión, que te la voy a dar, a mí Corina me parece que tiene más cara que espalda. Eh, y te voy a decir por qué. Porque Corina eh, recibe 65 millones de, de euros que yo habría salido a pasear con él por la mitad. ¿Sabes? Quiero decir... Eh, eh, ...ahora está toda... Está muy ofendidita porque en el fondo... ...ella está preocupada de que le quiten el dinero... ...de que la metan en la cárcel porque ella... ...cuando hace sus primeras declaraciones... ...intentando meterse con el rey... ...lo que hace es meterse ella en los delitos. Es que yo tengo una casa... ...en Marruecos... ...que me dio, me regaló... ...el rey de Marruecos. Venga hombre... ...esa casa se la regaló el rey de Marruecos... ...a su primo Juan Carlos... Y para que no figurara, la pusieron a, a tu nombre. Lo otra, podrás quedar o no quedar. Pero tú eras el, el testaferro de esa operación. Y tú estás metida como testaferro en una serie de, de, de historias. ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que... Es. Fernando, tú mencionabas eh, que... Ah, hay alguien, vale, perfecto. Nada, yo quería preguntar, eh, con respeto, mencionaste esa colaboración de la CIA con los servicios secretos españoles desde los años 60, en plena Guerra Fría y sobre todo con Cruzados Americanos contra el Comunismo. EU eh, empezó a hacer así una especie de cronología un poco extraña porque en los 69, plena Guerra de Vietnam, cuando se nomea Juan Carlos sucesor de, de Franco, no el año 73, en diciembre de 73, el eh, secretario de Estado Kissinger visita a España. y e es una reunión con el presidente del gobierno Carrero Blanco. O día siguiente, Carrero Blanco es asesinado por la banda ETA, supuestamente, o eso es lo que se cuenta, vamos. Ahí entiendo que los servicios secretos hacían eh, ante una visita. Do secretario de Estado a España eh, tenía que tener un seguimiento muy muy profundo, dos pasos de Carrero Blanco, que era la persona con la que se iba a entrevistar. Y era una persona también un poco reacia a los cambios y e a esa transición democrática que se empezaba a viscar en España en ese momento, en esas datas, en ¿no? los 73. Quisiera saber también si hay alguna relación, cale a esa relación que tenga CIA y los Estados Unidos en la transición española y que casi me da pensar que ese o punto que falla, o Partido Socialista eh, nos los años 80, aceptar esa entrada en la OTAN como un pagamento a esa transición o esa especie de asuda la hacía. No sé si por ahí, que como uno accedo a documentos clasificados, no sé. Ya. Vamos a ver. Eh, está eh, constatado que, que Franco eh, le dice a Vernon Walter que hable con... Eh, que su gente de la CIA hable con el Servicio Secreto Español para coordinarse de cara a la transición. Eso está... Eh, es una información que está constatada y que, eh, y que de alguna forma se sabe y hay papeles de... Eh, los americanos desclasifican... Eh, bueno, desclasifican. Nosotros seguimos esperando a que se desclasifiquen alguna vez algún papel, ¿no? Pero ellos sí, ellos no desclasifican todo, pero sí desclasifican cosas y, que no, y nos enteramos. Es verdad que, que Carrero Blanco es asesinado el, el día después de, ver, uh, de reunirse con, con Kissinger. Hay que decir que Carrero Blanco les hacía faenas a los americanos. Es decir, eh, Carrero Blanco, en la guerra del Yom Kippur, que había sido en el 73, prohibió el sobrevuelo de los aviones americanos eh, eh, en, en España que venían a reabastecerse en vuelo y se lo prohibió. ¿Por qué? Porque él quería que, que entrar en... en eh, un, primero quería un acuerdo con Estados Unidos digno, no de país eh, bananero. Y luego quería entrar en la OTAN, pero con esto. Y, y no lo conseguía. Entonces, les mandaba mensaje. Y es verdad que en esa reunión que tuvieron en en, en Madrid, eh, el, eh, el presidente Carrero eh, pidió que elaboraran un folio en español y otro folio en inglés, contando eh, una, un proyecto que se llama el proyecto Islero, en el cual se decía que España podía fabricar bombas atómicas. Y eso se lo enseñó a, a, a Kissinger. Y es verdad que Kissinger tenía previsto estar al día siguiente en Madrid y, sin embargo, recibe una llamada para que salga disparado. ¿Le mata a ETA? Sí, le mata a ETA, eso está constatado. ¿Quién estaba detrás o quién lo permite o quién todas esas cosas Ya es otra cosa. ¿La CIA, ¿La CIA interviene? En la época de Franco lo controlaba, controlaba este país lo, lo, lo, completamente. Y luego lo intentó seguir haciendo. Cuando llega Felipe González se encuentran con un problema y es que no se fían de Felipe González y entonces ejercen todo tipo de presión, pero la CIA eh, se descubre, hay dos operaciones muy importantes, una en la que descubren que eh, están intentando colocar micrófonos en el Palacio de Moncloa, porque viene Andrei Gromiko, que es el, el ministro de Asuntos Exteriores de, de, de la Unión Soviética, y pillan a dos que están viendo cómo hacerlo. Y luego hay otra que, que, que demuestra que, cómo son los servicios, y es que montan una operación para eh, descubrir eh, la vida privada un poco más liberal que lleva el vicepresidente Alfonso Guerra. Y entonces están en esa, en esa operación y, y tocan el, el, el clavo equivocado, se descubre eso, el, el, el servicio secreto informa al presidente y el presidente ordena por primera vez y única en la historia de, de este país la expulsión de toda la delegación oficial de la CIA en España. Es decir, que la relación, digamos, eh, empieza a ser... Si hay una presión hacia el presidente del gobierno, no es presión, presión de la CIA, sino es presión de bueno, de los Estados Unidos, de los aliados, de Europa, de todo el mundo que, que le presiona. No sé si he, he, contado, he contestado más o menos. Sí. Eso que quería decir era un poco eh, de hasta qué punto hacía, los eh, Estados Unidos por medio de hacía, eh, consentieron eh, este, este eh, transcurrir de sucesos en ese finais de los años 70, bueno, mediados de los 70, que derivaron con la transición democrática no sé yo, papel que sogaron, como también permitir o asesinato de Carrero Blanco, porque probablemente conocían todos los pasos de Carrero Blanco, eh, quién estaba siguiendo a Carrero Blanco, qué iba a pasar con Carrero Blanco, básicamente por la visita de Kissinger, no por otra cosa. Por eso, no sé, que ve eso como... un poco conspirado. Del tema que estamos hablando hay una cosa clara, y es que el rey estaba del lado, digamos, de Estados Unidos. La primera visita que hace el rey... Siendo príncipe, visita a Estados Unidos y le reciben fenomenal. Pero la primera visita que hace el rey, eh, siendo rey, es a Estados Unidos. Y, y le hacen una, una acogida tremenda porque él sabe que necesita ese paraguas para poder eh, estar. Y obviamente el rey, eh, esto está contado en los libros de política, que, que Suárez <ríe> le sale rana porque Suárez no quiere entrar en la, en la OTAN. Suárez todo lo contrario, Suárez va a una conferencia de países no alineados, con Cuba. que ¿No? que es que se queda. Los americanos se quedan espantados y el rey se queda absolutamente espantado. Pero dice, bueno, pues si este es la UCD, pero ¿qué pasa? ¿No? Entonces, claro, cuando llega Calvo Sotelo, que es otro monárquico ejerciente durante el ese bueno, pues pone en marcha esa maquinaria en muy poco tiempo, porque está un año en el año y pico, y, y lo pone en marcha. ¿no? Eh, hola, buenas tardes. Yo quería mm, preguntar, eh, matizar, o bueno, no sé, eh, saber si lo digo bien. Eh, ¿Es igual de relevante que una mujer X, más o menos con una moral, o más o menos corrupta, o más o menos, bueno, corrupta no, más o menos delincuente, eh, cometa determinadas tropelías eh, en comparación con que lo haga el jefe del Estado quiero decir eh, quien tiene acceso al dinero, quien tiene acceso al poder, quien tiene acceso a la corruptela y a, y a, y a ser un verdadero eh, bueno, desfalcador de los fondos públicos es el jefe del Estado el resto de la gente que lo rodea que, bueno, supongo que tendrán una catadura moral semejante, pues aprovecharán, jugarán sus cartas eh, de una forma más o menos bonita, pero en realidad yo creo que, en este caso, esta señora Corina está jugando sus cartas dentro de lo que es esta ciénaga en las que están todos metidos, pero lo verdaderamente relevante es que el jefe del Estado accedió al dinero como accedió, lo repartió con quien considera oportuno, y bueno, esta señora, pues es un. Podía ser esta, o podía ser un señor, o podía ser eh, 50.000 alrededor. Quiero decir, me parece mmm, difícil de encajar que, que pongamos más o menos en, un, en el mismo lugar eh, que, que ella sea una persona que sea indigna o que sea una persona así que haga cosas eh, reprochables, casi que a la, a, la, a la altura de lo que hizo él. Creo que eso. No debería ser así, porque desde Adán y Eva seguimos dándole a vueltas a lo mismo. Eso lo has dicho tú, no lo he dicho. Lo tú. digo yo, lo digo yo. Eso lo has dicho tú. Hay que decir, eh, en la narración de la historia de, que os he hecho del, del rey Juan Carlos, eh, yo podía haber eh, añadido, lo que pasa es que he estado contra el reloj, podía haber añadido la parte que al final no le he hecho mención, que es que el servicio secreto, una de las cosas que ha hecho es... Eh, vigilar al, a los amigos del rey inicialmente sin decirlo al rey y ahí es donde aparece el príncipe Chocotúa que era un amigo que tenía del de, colegio en Suiza y que luego resultó que estaba metido en no sé qué proceso ahí estaba Mario Conde por citar a alguien que seguro que, que todos cono, conocemos que se hizo amigo se convirtió en una amistad tan peligrosa tan peligrosa que al rey no le dijeron que iban a, a quitarle van esto hasta, a, a Mario Conde hasta un día antes porque no se fiaban de que el rey se lo avisara a... a, a, a, a es, es, esos, esos personajes son importantes en la historia, sí. ¿Y Corina es importante en la historia? Pues sí. Corina es muy importante, ¿por qué? Porque el rey ha demostrado que no sabe eh, eh, actuar en, en ese tipo de cosas. Porque no sabe que eh, no puede eh, mezclar él eh, una relación amorosa eh, que es su vida como ha tenido montones, es decir, que no creáis que es que hemos hablado de tres o cuatro, te digo, las que ha querido porque es su vida, si es que no nos importa absolutamente nada. Pero si tiene una resulta que es con una alemana que fue investigada por el servicio secreto por si tenía relaciones con Putin, que es que las tenía, y si, por, y si podía ser un agente de influencia. Un agente de influencia es gente que está trabajando para otro Estado y, y que te está poniendo en teoría en peligro al tuyo. ¿Ella adquiere esa importancia? Sí. Lo que pasa es que yo no me puedo resistir cuando veo que hace el podcast, que quieres que te diga, te lo digo sinceramente, cuando está haciendo el podcast, cuando se está quejando, dice, es que me mandaba mensajes diez veces al día, vamos a ver, que le pregunten a Felipe González, por ejemplo, o que le pregunten a, a, a Rajoy o, o, o... ¿Cuántos mensajes a veces les mandaba al día el rey? Y no estaba enamorado de ellos, eso os lo garantizo. ¿Por qué? Porque el rey es muy intenso, y el rey y, y lo hace. Entonces, cuando ella dice eso, a mí, yo tengo, tengo los 65 millones de euros que le ha dado el rey, que es, es un dinero obtenido de una forma eh, que todos sabemos, y entonces, digo, vamos a ver, que cada uno se ponga en, en su sitio. Esa era mi intención, no era, eh, no era ninguna otra. Ni, ninguna más, ¿no? Pues cerramos, que vamos con retraso. Muchísimas gracias.